Nuestra amiga Perla Matina, claro. le damos la bienvenida. Hola, gracias. ¿Cómo le va Perla? bien? bien? Hoy, sí, no iba a venir, pero dado el hecho importante <risa> e histórico que está a punto de acontecer, me parecía importante poder estar aquí presente. Perfecto, porque se vienen los estrenos musicales. Vamos a presentar, por falta de tiempo, solamente uno de los clips. Que es el mío. Les voy a mostrar mi nuevo videoclip musical que se llama Todo puede pasar. Y yo tenía miedo de este momento porque el jurado mejor de mañana es muy bravo, muy riguroso con los detalles. Así que ténganme piedad, compañeros, por favor. ¿Lo vemos? Lo veremos. Dale. Por favor. Si te de Sean buenos, jurados, sean piadosos, les pido por favor, porque hemos visto videos de María Becerra de Tini, y esto es Made in Cuyo, chicos, aquí en la República de Luján City. Clarita, ¿cómo City? es tu marca? Viste que todos tienen Tini, Tini. ¿Cómo y la y yo cosa? digo, Clarita. Clarita, ¿Clari? me ¿Clari? encantó. Bueno, chicos, eh, nada, todos suyo, bueno, bueno, Pues a ver, eh, Clarita... Tengo muchas cosas para decir. Quiero decirte que he estado evaluando el video desde ayer, desde el momento en que salió. Uh -huh. eh, me parece que en el video eh, está bien. Faltan cosas. Faltan como dos personas, que son Lucas y yo. Pero bueno, más allá de eso, eh, que podrías habernos invitado a dar una vuelta en el Bondi. Eh, quiero decirte que como siempre, tú eres la reina de mi oh, corazón. Te quiero. Ah, ¿Qué no? ¿Qué no no claro. Es increíble Clarita oh, gracias. Tierna. <risas> bueno, la seguimos chicas, nosotras. La Marce la Navarro, ¿qué le dice a Clarita Soschimpe"? Me encantó. Me gracias, encantó la Marce, producción. Eh, bueno, digamos, porque hay muchas cosas a nivel visual, estética, impecables, divinas, salís Clary. Qué me lindo. Me encanta eh, todo lo que es look, la voz y demás. No, me encantó, es divino. Parte hecho en Mendoza, así sí, que. Hay... Total. Sí, total. que cuesta que sí. sabemos que cuánto sí, le cuesta por ahí hacer todas esas cosas todo no, pero que aparte que la artístico. gente sepa que es laburo de ella o sea ella es la que claro. se encargó de, de armar todo sí. su equipo Divino. el con las bailarinas uh -huh. con, con, con Martín Daga que creo que es estafandra que te ayudó en sí. la producción sí. tal cual y la verdad que es re porque es tan chiquita Clary y la verdad que es súper profesional y se nota que, que lo que hace lo hace con pasión y Gracias. eso me parece que tiene como el doble de, de puntuación no te vamos a puntuar imposible <risa> ¿eh? no porque nada sos compañera nuestra porque. Y felicitaciones. Gracias. gracias, Dani Gracias, Marce, los quiero Gracias Me por palabras tan bonitas Me sumo a las chicas, cuesta ser objetivo con Clary Pero verdaderamente mucho esfuerzo Mucho laburo detrás de este video eh, Horas de ensayo, de trabajo, de buscar locaciones Que por ahí los que somos amigos Conocemos todo ese trabajo que hay detrás Que es tan valorable El videoclip es fantástico, la estética, la música, la voz ¿Qué podemos decirles que más que excelente? y que ¡Gracias! Le pongan ¡Oh! el caño, lo Así que bueno, me voy a tomar un mini minutito para agradecer a todas las personas que participaron. Este, como bien decía la Dani, el, chico, el video lo hice con los chicos de Escafandra, Martín Daga, Julidora, Lisandro Borra, que son quienes estuvieron a cargo de toda la apuesta visual. El tema con Pablo Orellano Estudio. Tengo que agradecerle a Marcos Solaguibet, también que se copó para actuar ahí en el video. Un gran músico mendocino. Los bailarines, bueno, parte de las chicas estaban ayer con nosotros. Sofi Jofre que es la coreógrafa. Eh, Cami, Fabi, Flor este, Pauli, también le tengo que agradecer a los chicos que bailaron, a Agustín, a Facu y a Nacho, gracias a la gente de Guavi que nos abrió las puertas de su boliche para poder bailar ahí, este, también a la gente del Ministerio de Transporte, chicos, que se recoparon para que bailemos en el Metrotramía porque no se puede ir a filmar claro, de onda ahí, hubo que pedir un permiso, así que la gente del STM de la Secretaría de Transporte gracias por la buena onda eh, gracias a Lucas Salvo de Mucha pelu de mucho Peluquería a Lubel, a SG Belleza de Manos, porque es un gran equipo que me ayudó a que esto se pueda llevar adelante Así que okay. estoy muy contenta Para mí fue como filmar mi cumple de 15 Así que estoy mucha El video que nunca hice para mis 15 es esta canción Vamos a la pausa